abstenerse a votar cruce de últimas llamadas para los comicios venezolanos esas son mis amigos el... las informaciones de los diarios en el día de hoy esas han sido las principales noticias de los periódicos dominicanos vámonos entonces a la pregunta del día ¿cuál espera usted sea la medida de coerción impuesta a imputados en caso antipulpo? Bueno, prisión preventiva. Eso es lo que todo el mundo espera. Algunos le darán... ¿Por qué tú dices? Porque sí. Por el polvo de la gente llega hasta ahí, si le dan otra medida. Eh, hay hay problemas Aquí va a haber. Aquí va a haber... A algunos le van a dar un año, un año, un año de prisión preventiva, a otros le van a poner eh, tres meses porque Bien. probablemente no todo el mundo esté en las mismas condiciones. Mira, ahí hay uno que... Le solicitaron a, a, a. ¿Cómo se llama? Pagan. Hay uno ahí que le solicitaron prisión domiciliaria, que independientemente de qué prisión, pero está en su casa, tú sabes, sí. no es lo mismo estar en una cárcel. Eh, o sea se que mostró... el resultado no va a ser exacto eh, ni idéntico para, para todos, eso es así. Aprovecho, mis amigos, el momento para saludar a Francis Rodríguez, estás con nosotros, buenos días. Buenos, buenos días, días, días, amado, buenos días, Carolina, Yerjan a nuestros amables televidentes agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Muy bien, cómo no. Gracias, Francis. Buenos días. Bien, señores, hoy continuará la audiencia en caso antipulpe. Yo dije aquí el viernes que esto se iba a llevar el domingo, el lunes y probablemente el martes. Ya, ya por lo menos estoy, estoy ganando con el lunes. Eh, eh, eh. Bueno, fue aplazada para hoy a partir de las 2 de la tarde la audiencia del caso Antipulpo que se lleva contra funcionarios de la pasada gestión y supuestos testaferros en el proceso judicial que inició a tempranas horas del domingo que concluyó a la medianoche de ayer, prácticamente concluyó hoy. El Ministerio Público presentó las imputaciones a cinco de los imputados para quienes, para cuatro de los detenidos solicitud de prisión preventiva. Para el total se pidió declarar caso complejo. Será hoy cuando la audiencia continúe y se espera se conozca la medida de coerción eh, ya conclusiva ¿no? de todas las partes. Y luego la decisión del juez. Recordamos que en el caso del entramado de corrupción contra el Estado, que involucra a unos 4.800 millones de, de, de pesos, figuran como imputados Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y principal cabecilla, y su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de obras del Estado soy. Fernando Aquilino Rosa. Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Jumper. Esa es no es familia nosotros, Carolina. No. <risa> También al ex ministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo Núñez. Rafael Antonio Germosena Andújar y Aquiles Alejandro. El Ministerio Público asegura que todo el entramado que involucra a Méndez Pineda que benefició de recursos del Estado por un monto de casi 4.800 millones de pesos. Eso es lo que, creo que a ese Germosén fue que le pidieron prisión domiciliaria, creo. Sí, a Germosén. Bueno, vamos a ver, Yeyan Miren, eh, una audiencia maratónica. Eh, yo creo que en lo adelante el sistema de justicia de la República Dominicana debe abocarse a una revisión sueño, eh, minuciosa de lo que tiene que ver con los procesos. Es inconcebible, es inaceptable que para el conocimiento de una vista de de, de, de, de, de, de de medida de coerción haya que tirarse 14 horas, 14 horas en principio, porque hay que ver las que van hoy. ¿Mm? Y La que pueden pasar el más de la que pueden. Y además, eh, a veces de cómo se eso, madre, cómo se sí, va como, como que medio contaminando el, el proceso. Me pareció muy extraño ayer eh, ver las reacciones de, de Jenny Berenice. Eh, parecía como si ahí por eh, como si por debajo. Eh, estuviera pasando algo personal vi incluso eh, lo vi hasta muy extraño eh, diferente a cómo se manejó Wilson Camacho una estrella que siempre se mantuvo dentro de lo que tiene que ver con el reclamo legal eh, sin embargo me pareció lució un tanto extraño una frase que se ha vuelto incluso viral de Jenny Bernice que dijo yo como santiaguera como luego me voy a encargar de ustedes eh, incluso eh, ya ha comenzado esto dentro de los analistas del derecho a, a correr como, como una incógnita ¿qué pasará? que hay en el fondo realmente eh, si hay una situación entre los que son de Santiago y, y Jenny Berenice? Creo que no debió la magistrada eh, emitir esta opinión esta, esta que fue parte quizá de la emoción de, del momento, pero eh, es importante Entiendo que la mayoría de ellos deben quedar en, en libertad, no porque se quiera, sino porque entendemos que las posibilidades de fuga quizás son mínimas, uh -huh. solamente entiendo, y esto sí, hay que, te, en vigilancia, uh -huh. por ejemplo, y entiendo que sí que debe quedar bajo prisión preventiva el hermano de Danilo Medina, por lo que, de acuerdo al planteamiento del Ministerio Público, la envergadura eh, de, de la imputación, y también el, el joven, bastante joven millonario que presentaron, eh, que habló incluso anoche, eh, que era el, el, el principal testaferro. Entiendo que ellos dos son los únicos que deberían quedar en prisión preventiva para preservarle su vida eh, y también la, la integridad, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la posible destrucción de, de evidencias. Eh, vamos a ver qué dice el juez, porque como esto es un tema muy, muy popular, eh, es posible que eso esté influyendo mucho en la justicia. Bien, Carolina. Bueno, una de las frases utilizadas en el día de ayer eh, por la fiscal Jamie Berenice, ese es el modelo de Pablo Escobar aplicado a la corrupción. Por citar una de tantas de todo lo que se dio en todas estas horas, alrededor de 14 horas, la verdad es que eh, se sienta un precedente en la República Dominicana eh, vemos a un Ministerio Público interesado en desmantelar esta red mafiosa, todo este entramaje de mafia que teníamos nosotros, que de alguna forma sospechábamos y, y sabíamos y veíamos las denuncias, pero que no había capacidad de, en nuestro sistema de justicia de darle iniciativa a procesos de investigación reales para sanciones y que haya consecuencias para los estafadores del Estado. Ver la manera en que plantea el Ministerio Público, y que falta mucho todavía, vemos la manera en que el Ministerio Público plantea, muestra con pruebas, documentos ante un juez para el principio de todo este proceso judicial, en el caso de la medida de coerción, y escuchar las cosas que se daban a lo interno, escuchar a algunos de los implicados decir que fueron cancelados desde el gobierno porque no firmaron una cantidad de obras y un sinnúmero de cosas que ustedes eh, se supone que han visto en los medios a nivel nacional y, y, en, y a nivel de, de redes. Tú dices, Dios mío, pero ¿cómo era posible que todo esto se estaba dando en República Dominicana y nadie hacía nada? No pasaba nada. Teníamos orquestado, señora. nosotros teníamos orquestado en la República Dominicana una red de mafias desde el gobierno, desde eh, la, el Partido de la Liberación Dominicana, que es quienes en principio están en este proceso, porque yo entiendo que debe, las investigaciones deben de ir más atrás, porque no es cierto que solamente en los gobiernos de Danilo Medina ha habido corrupción. No, no es cierto. Pero partiendo de esto, que es lo que está en investigación en el momento, tú te preguntas si dices... ¿Y qué era lo que hacían los ministerios, eh, los diferentes representantes del Ministerio Público en las otras gestiones? ¿Dónde era que estaban? O sea, hablar de las principales instituciones, por ejemplo, de la Contraloría, que es la que se supone que debe de filtrar las aprobaciones de importantes obras de todos los recursos, de la distribución, de controlar el dinero, de hablar de instituciones como estas que de manera descarada, el FOMPER, que tanto hemos hablado acá, escuchar a este señor que hicimos una iglesia, que hicimos una obra, señores, eso desde el principio fue aplaudido la eliminación de esta caja chica del gobierno, como lo dijo Lucía Medina, la hermana del presidente. Entonces así no, así no estamos esperando el proceso, no debemos de estar... Eh, muy eufóricos, debemos de mantener cierto nivel de prudencia con todo el tema, porque es algo demasiado nivel en el que se está hablando del entramado de corrupción y de la gente que se supone que va a caer partiendo de lo que está planteando el Ministerio Público. Ya un juez decidirá y faltan más. Y no estamos hablando de, de ¿cómo que se le dicen? De los gaticos. Estamos hablando de funcionarios de alto nivel y de gente muy cercana al presidente de la república Bien. y de sus familias. Bueno, gracias Carolina. Francis. Sí, bueno. Es eh, interesante. <risa> él hablando él, él, él entró como que llega a una casa así buena. <risa> Dime, sí, sí, sí. Mira, es interesante lo que se pudo apreciar en el día de ayer pero hay que advertirle a la sociedad que también se tendrá para imponerle cualquier medida o final juzgamiento, la condición de funcionarios y qué va a pasar con aquellos que no son funcionarios, que son que los que planificaron y los que se han beneficiado de todo este entramado y que es más que claro que… Los tentáculos del pulpo estuvo en todo el Estado Dominicano. No hay una institución que este señor no permeara. Y la otra es que respecto a los santiagueros, es que Minier, yo que he estado en un lugar conociendo medidas frente a él, es un gran provocador. ¿Cuál es Minier? El gordo que habla con la i porque él hace juego de esa de esa forma de hablar. ¿Tú no has visto los memes que lo van a volver loco? No, que yo no yo no le estoy dando seguimiento a ese show. Entonces, Ay. fíjate algo. Ay. Lo de Minier era una constante provocación porque a la vez en el trayecto de su Cintila eh, de defensa en el, lo que él hacía y dando la, las actas que eran solicitudes, y, y eso lo ha hecho incluso, le conozco, cuando hace el petitorio al final, mire magistrado, su decisión será una decisión tan importante que no habrá abogado en la República Dominicana, que no tenga un ejemplar de su decisión en, en, en su... En su maletín. O sea, él, eso es lo que lo utiliza. Eso sí, es. El mismo discurso. Eh, óyeme. Sí. Así lo hizo aquí cuando el caso del hijo de. de doctor Fadul. que fue que viene. Ah, sí, sí. y Adalberto y yo. Eh, ¿Sí? con la víctima. Pues miren. no se extrañen. porque es una especie de táctica o técnica. de destruir y de desconcertar sobre todo al Ministerio Público en sus planteamiento, dejando entrever debilidad y sobre todo tratando de confundir a la teleaudiencia o a la audiencia y al mismo juez cuando estableció que la hija del de señor eh, del Fomper se le habían incautado 20 mil dólares y que se le habían devuelto, lo que hizo la reacción a Jenny Borenice de romper eso, y le dice, un uh, uh, momentito, falso, mírenla aquí, ella <risa> no se le ha devuelto nada, es decir... Muy difícil que devuelvan nada, en nada. Este, y en esta fase del entonces, proceso Mucho menos está, en está esta fase, trabajo. entonces para los fines de, de, de <coughs> lo que se está conociendo, que es imponerle, un primero darle regularidad al arresto, y a todo lo que fue ese ámbito, puesto que se utilizó el, el, como defensa la grabación que salió a la luz pública de Hidalgo, pero Hidalgo se hizo silencio sí. cuando se le pidió. Entonces, son detalles que entiendo se hace necesario en este tipo de delito, detenerlo sí inhabilitado en todo lo que respecta, porque fíjense una cosa, esto se aceleró el domingo que se que se hizo, porque ya se, se había encontrado a la esposa de Alexia, una prima, en una casa cerrada, movilizando cajas de documentos Bien. que ya estaban disipando pruebas según el Ministerio Público. Okay, Entonces yo creo que la prisión gracias, y la inhabilitación de todos, Sería de conservar que Mira, no disipen pruebas de ustedes, ni nada. Ninguno de ustedes ha tocado el problema que más me preocupa. ¿Cuál es? Que se está desnaturalizando el proceso. En la discusión ¿eh? No, no, no, no, no, no, no. La parte técnica. Ah, yo, bueno, yo, sí, soy un, yo, una, yo soy un técnico. Es eso, no, eso no No, eso no es juicio. Sí. Eso es un show mediático. Eso que está pasando ahí es un show mediático. Y en eso lamentablemente se va a convertir ese proceso. Lamentablemente para algunos, como yo, que soy un purista, un viejo, anacrónico, pero favorable para los para medios de proceso. comunicación, para los abogados y para cierta gente que lo que pretende y toda la vida ha pretendido ser es vedete. ¿Y por qué yo lo digo? Ese juicio, ese proceso de, de medida de coerción no es para traer asuntos de fondo. Todos. No es, no es para, para. Por ejemplo, ahí nadie habló, nadie habló de arraigo, del arraigo que tiene cada quien para recibir una medida de coerción que no sea la prisión preventiva. Nadie dijo, mire, este hombre no se va a ir de este país. Ni se manejaron temas propios de una medida de coerción. Cuando yo dije aquí, cuando nombraron a, a, a, a, a estos nuevos ministerios públicos, yo ponderé muy bien las condiciones de Jenny Berenice y ponderé muy bien las condiciones de Wilson Camacho. Y ustedes se han dado cuenta hoy que lo que yo decía aquella vez, Jenny tiene muy buen desempeño como funcionaria, pero es demasiado vedette. Le gusta mucho que la vean bailar frente a las cámaras. Le gusta mucho esa... esa esa presencia pública. Entonces, el Ministerio Público, no hay una cosa que se parezca más a una partida de ajedrez que la investigación penal, el proceso penal, el amor y el ajedrez son tres vainas que se parecen mucho. O sea, cuando usted se pone a ver, el ejercicio del derecho tiene que ser un ejercicio de inteligencia y más en esa fase. Tiene que ser un ejercicio de sentarse a colocar las piezas en lugares adecuados para que me funcione la estrategia ustedes me entienden entonces esas amenazas de que yo soy Santiago... y qué, y qué importa o sea no es, eh, no es para esto no, aquí no vinimos a tratar asuntos personales no no importa no, pero es que ella, el ministerio ella, público, es que público, público, no, público. Tiene, no se puede sí, dejar oh, no público. se tiene que no puede permitir que lo, que lo saquen de su casilla porque, ¿cuál, era, ¿Cuál fue la diferencia entre Wilson Camacho y Jenny Berenice? Esa, cuando tú ves a Wilson, Wilson es un profesional acabado, sí. ella también pero a ella le gusta mucho el vedetismo y eso no es bueno para este proceso Mira. porque van a hacer del proceso un circo Mira, y, eso, y eso no es bueno ¿Por qué no es bueno? Porque sí. pierde credibilidad entonces, si pierde credibilidad, si pierde credibilidad, la gente en la calle no va a entender lo que está pasando. Mira, en mi tiempo, en mi, en mi comentario del día de hoy, yo voy a tratar algunos aspectos técnicos del proceso, porque en definitiva veo que se está desviando, se, se ha eh, desviado mucho. Ahí. No se trataron los asuntos que se trataron o que se deben tratar en una medida de coerción. Ni siquiera la formulación precisa de cargo se trata en una medida de coerción, por lo que se anda buscando no. es ver si tú tienes condiciones para quedarte o irte del país, caer, caer, salirle huyendo a la justicia. Aspecto claro. como el que yo te digo, se tiene en individuos <susurra> como estos, en la forma que operan, bastante medios para probar de que son son propensos a procurar dañar o evidencia a ocultar sí, pero a transferir. Eso, eso lo dice el ministerio público no, no. no necesariamente tiene que bueno, ser así bueno o sea, esa es la parte tuya de defensa. Lo, lo que dice, no, lo que yo francis, entiendo francis, como... francis espérate un momentito es que no digas tú... Esa es la parte tuya de defensa. Es que yo no soy abogado de ninguno de ellos. Yo estoy aquí hablando de manera o, técnica. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá yo pero, estará pero ahí. Ojalá yo estará ahí. A lo que me refiero es... A lo que me es, que, refiero en la medida de coerción, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, es presentar las pruebas que vinculan al sujeto con el hecho. Y entonces, lo que está pidiendo Amado, es decir, mira, este hombre tiene posibilidad de fugarse. Este hombre tiene posibilidad de destruir pruebas. Y ya o sea, aquí a, miren, son. a lo que me refiero es precisamente a eso el ministerio público está atando aunque se le haya tratado de desvirtuar de indicarle al juez que estos individuos deben permanecer encerrado una parte de ellos otros ya se sabe que se van a utilizar como testigos estelares y solamente esos se van a quedar en en y aquellos que están, ten, tendrán la, la, la, bus, la búsqueda de, de que no se distraiga ninguna pieza más de la que ellos procuraron disipar. Cuestión de fortalecer en el momento que corresponda esa, esos cargos. Francis, Ahora, Francis, la prisión es la excepción. Mira. ¿La que, te, no se te puede olvidar eso como jurista, ¿verdad? La prisión es la excepción. Sí. ¿Eh? Es sí, la excepción. Ahí, mira, mira, hay ¿Eh? seguridad y que hay, hay gente que, que, tú sabes que hay no. Hay gente que mejor que esté preso. Y no en la calle. Hay gente ahí que no sabe que no van a quedar preso Por ejemplo, ¿cómo no, tú dejas no preso al, al ex ministro no de, de, de Salud no Pública? Eh, no a a ¿Cómo tú lo dejas preso? No todo. Pero mira, ¿Cómo tú dejas preso yo, a, a Fernando Rosa de Santiago, mira, de, de Fompera? Que incluso se puso a la disposición de la mira. justicia. Por Dios. Escúcheme, escúcheme. cosa es lo que, que le, Hay que... una parte que tiene que estar encerrado en todos los sentidos. Estos individuos tienen todavía en el Estado. Influencia. Influencia poderosa. Recuérdense que Luis Abinader, si se le ha criticado algo, es que a la fecha no ha hecho cambios. Y los cambios que se han hecho son en las bases. Todavía los directores están ahí. ¿Qué fue lo que pasó con la Con el apellido Franco, la que era esposa de la viuda de Juancito Espor? Que se había dicho que a ella la habían cancelado. Y ahora ella, ella dijo que no. Ahora no. Es decir. Los mismos sentimientos, exactamente los mismos sentimientos aún permanecen. Y mira pero, lo que dice Jenny, pero hay una cosa no vamos a hablar tener, de grilletes porque oye, incluso hay tentáculos dentro del Ministerio Público nuestro. Y mira, mira, mira. Señores, mira, mira, eso es peligroso. Ustedes se, dieron, ustedes se dieron cuenta de que por ningún lado se mencionó a Danilo Medina. Ni no es que la, no debe porque... La Claro que sí. Sí, debería. No, incluso deberían citarlo, no, Danilo Medina. Ahí. No, claro. no, bueno, oh, no lo dañen, porque eh, ahí sí se vuelve un mira, show. Espera, una espera, una no, no. en, en hizo Danilo? Sí, ahí. ahí, Amado, se estaría contradiciendo porque estamos hablando, eh, como técnico, que tú planteabas la parte y, conoce, no. y conocedor de estos temas, que no se puede hacer eh, de todo esto un show mediático y de uh -huh. que no se habló del proceso técnico en sí. No. Entonces, eh, se supone que debe de ir dirigido a los a, a los sí, sí. a los que están sí pero la eh, medida, en la medida de coerción tú, tú tienes que desarrollar un, un, un plano fáctico el plano fáctico tú describes qué fue lo que ah, pasó. pero se mencionó hubieron algunos pero espérate, que lo mencionaron pero ¿Eh? hubo algunos que lo mencionaron. Señora, y hubo, pero, uno, que dijeron que, hubo señora, uno que dijo que, perdón, -Yang, que fue cancelado por eh, órdenes. O sea, el presidente de la República lo canceló por el Contralor. Que el presidente de la República Después lo canceló reunión, porque no firmó eh, la lista de, de, de, de, de alrededor de los 27 hospitales. Y algo cuando eh, tú citabas, Yerian, y que Amado también habló de, del aspecto técnico y del show mediático que se busca vender o que se que se podría dar o que se está dando vamos a poner en contexto cuando se cuando Jane Berenice se dice yo soy de Santiago pero por qué es que ella dice eso porque detrás hay una provocación de algunos de los abogados de la defensa cierto está que tú no te puedes permitir yo que te saquen de control de mi pero mira la León parte es mira la parte de Francis en la que Francis en la que ella dice porque es que, es que somos santiaguero y demás, lo mandé a pan, en pantalla para citarlo textualmente, cuando ella le dice, caramba, esto debe de ser técnico. ¿Por qué? Porque están sacando detrás, hay un murmullo, le están. Pues no, no entonces. Deje. Quien tiene que manejar eso es el juez. Entonces. Tiene que, la policía de la audiencia. Bueno, pero entonces. Y evitar eso, ahí es que. Al juez que tú tienes que reclamarle. Bueno, pero haga entonces. Su papel. Como él claro. no lo hizo, perdón, Francis, para terminar la idea, Francis, porque entonces Cuando ella dice, caramba, esto debe de ser técnico, por Dios, Ay, dice no, Jenny Berenice. No, claro. ¿Por qué? Porque cuando eh, entonces, ahí es que luego más adelante ella le dice. Eh, la barra del ministerio público vino aquí vino aquí a... A discutir derechos Nada que no sea de derecho lo vamos a contestar O sea, ella está diciéndole Nosotros vinimos aquí a un proceso judicial Y no a, a un aspecto personal a su, Luego a su momento es, exacto. Pero, pero, pero no, lo hizo estuvo, estuvo tal vez fuera de contexto no, no debía hizo, porque soy Pero por, y... porque lo hizo o sea, Entonces solo decimos la parte Ah, que yo soy Santiago y que nos vamos a encargar Tú sabes que es bueno poner el panorama completo No, pero es que no decirle, porque es que contamina el proceso Pero es bueno en, poner en... todo en contexto No solo la partecita de, buen... de que no, soy Santiago. Es que... Es que en Porque buen derecho, ahí no se atención. está discutiendo de quién es de Santiago ni quién es de la Pero capital. ¿por qué se da? Es bueno que la gente sepa por qué ella da la respuesta también. Mire, mire, eh, Francesco Lacasañe escribió un librito así chiquitico, por una cosita chiquitica, y uno de los libros más fundamentales del derecho penal se llama Miseria, Las miserias del derecho penal. Eso tiene una connotación filosófica increíble. Señores, Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál espera usted sea la medida de coerción impuesta a imputados en, casi anti, en caso antipulpo? Aquí hay yo, gente pidiendo que todo el mundo quede preso. Yo, yo quisiera verlo defendiendo. 451-3381, nuestra línea de